Está en línea y tiene la deferencia de atendernos. Arrancamos, porque así lo imponen también las circunstancias y las noticias, el programa con él, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué placer poder saludarlo. Bueno, Estoy escuchando muy atentamente su editorial. Bueno, es un comentario, son títulos. Este... No, pero realmente ponen en contexto en lo que está el sistema político, ¿no es cierto? Eh, yo, por ejemplo, no, no sigo eh, los temas políticos, salvo generalidades, eh, porque, bueno, yo me dijo otra cosa, pero eh, realmente cuando lo, lo escucho, tomo la situación el Estado, la, eh, la debilidad en que se ha dejado al Estado de Derecho en términos de lo institucional, uh -huh. Eh, me parece que es un tema no menor, porque en el mismo momento que lo que usted relataba sucede, eh, tenemos una crisis de gran dimensión en términos de lo social, uh -huh. en términos de lo educativo, eh, realmente superar que tiene la sociedad argentina cuando hay una debilidad institucional tal eh, va a ser mucho, mucho más difícil ¿no? Bueno, y en medio de todo esto hoy este no hacen más que cumplir lo que se sancionó por ley tendremos tiempo seguramente para hacer a futuro con tranquilidad alguna comparación ya lo podemos hacer a modo mañana hay un nuevo índice de precios. Bueno, tenemos el ajuste sí. con la nueva fórmula, 21%, general para todo el mundo, pero hay nuevamente un bono. Este, en sí. principio, bueno, ¿qué, qué, qué podemos, podemos decir? Ahí el Ministerio de Trabajo, la Ministra de Trabajo, dice que los salarios le están ganando a la, a la inflación. Este, ¿Qué pasa con las jubilaciones, Eugenio? Bueno, eh, lo que implica el anuncio, este anuncio insólito que hacen cada tres meses los funcionarios de todas las administraciones respecto a algo que pasa por ley, que es la movilidad de las leyes de, de las jubilaciones y pensiones, eh, realmente habla inclusive de tratar de adjudicarse, aún en los peores momentos, algo que naturalmente pasa más allá de la voluntad de ellos inclusive lo de ayer eh, de, mm, el señor Massa con la señora Roberta volvió a ser un vale. espectáculo dantesco por su irrespetuosidad uh -huh. eh, y a su vez eh, por su perversión más allá de las falacias, ¿no? es decir, la conclusión de ambos es que las jubilaciones, a partir de las sumas y multiplicaciones extrañas que hacen, le vienen ganando en su gestión a la inflación. Una mentira absoluta, este, la negación de, de la realidad, de lo obvio. Eh, pero por otra parte, un gran estado de confusión que generan en la gente. Es decir, hoy recibimos decenas y decenas de, de llamados o gente que vino a ver cómo le iban a reajustar los saberes porque no lo habían entendido. Es más, cuando uno entra en la página de ANSES, se encuentra con una página de eh, con un panfleto político y no con la explicación numérica de lo que va a recibir el jubilado, a quién le corresponde, a quién no, etcétera, etcétera. Eh, para aclarar esto, si le parece, Mario, muy brevemente, uh -huh. ese el anuncio casi festivo que hicieron, uh -huh. simplemente lo que avisa es que a partir del primero de junio los haberes de jubilados pensionados del de, eh, sistema nacional van a tener un reajuste del 21%. Uh -huh. eh, ¿Qué implica esto para las diversas categorías vamos a dividir los 7.200.000 jubilados en aquellos que ganan la mínima o un poco más de la mínima, hasta dos mínimas, que son el más del 80% del sistema, 6.100.000 jubilados, que a este momento, estamos hablando usted y yo, están percibiendo de haber 58.000 pesos. ¿Eh? Le hago números redondos para... Mm. No confundimos. El haber de los jubilados de esos 6 millones que ganan la mínima, los que ganan la mínima neta cobran eh, 58 mil eh, pesos. ¿Qué representa para ellos el 21%? 12 mil pesos más. Es decir, algo así como que a partir del mes de junio se van esos 58 mil pesos a 70 mil pesos van a cobrar eh, algo así como 430 pesos por día, más respecto a lo que están percibiendo en este mes de mayo. Uh -huh. Hasta ahí el tema de la verde, los de la mínima. El 21% para el resto del sistema, es decir, lo, los este, que no reciben bonos y ese tipo de cosas, eh, va a ser el 21% sobre el haber que están recibiendo al mes de eh, mayo. Ahora bien, como 70 mil pesos es impresentable, es más, de bolsillo es lo mismo, o mil pesos menos de lo que están percibiendo hoy, uh -huh. eh, ¿qué viene a pasar? Eh, se incorpora lo que institucionalizó la gestión masa Rubinstein-Tombolini, que es un pago en negro. Ese pago en negro se lo llama bono. Este pago en negro se ha hecho muchas veces, eh, muchas veces por parte de las distintas administraciones, pero no en forma sistémica. Es decir, se ha hecho eh, a veces antes de una elección, eh, muchas otras veces cuando la fórmula esta o la anterior o este, en otros periodos da resultados grotescos, como viene aconteciendo, y se lo viste uno o dos meses este con ese pago en negro. Lo que ha hecho la gestión actual es institucionalizarlo, es decir, eh, le dio continuidad ayer precisamente, algo que tal vez no se tiene en cuenta se anunció que ese pago negro va a cumplir un año mm -hmm. porque empezó en septiembre del año pasado cuando asumió este, la nueva gestión económica y ya se va a extender a partir de este anuncio a septiembre de este año obviamente eh, ese pago negro para el mes de mayo va a ser como ya, eh, para, perdón, para el mes de junio va a ser similar a lo que venían percibiendo para aquellos de la mínima 15 mil pesos. Eh, hasta dos, llegar a dos mínimas eh, va decreciendo hasta cinco mil pesos. Y eh, para el mes de junio va a ser 17 mil pesos y para el mes de agosto 20 mil pesos. Vale decir que los de la mínima que van a recibir 70 mil pesos de haber en junio, con el bono van a recibir 85 mil, en julio 87 y en agosto recién 90 mil pesos. Eso es lo que van a recibir de bolsillo. Ahora bien, en esta eh, mezcla perversa, mezclan, mezclaron ayer, masa como si fuera un prócer, eh, el aguinaldo, como si el aguinaldo no existiera algo algo más, así como algo más de 70 años, sino que es como, parte como de lo que está dando su gobierno. ¿no? Claro. Y fíjense que en ese aguinaldo, para los de la mínima y para ninguno otro que reciba bono, el bono es tomado en cuenta. Es decir, ese aguinaldo va a ser de 29 mil pesos, la mitad de 58 mil, ¿Mm? eh, porque el bono de mayo no es tenido en cuenta. El pago en negro no es parte del aguinaldo. Como tampoco es parte cosa que nosotros estamos, eh, lo venimos planteando y lo he hablado con el tema de una vez, mm. no es parte, al no ser parte del haber, no se toma como base de recomposición de ese haber a partir claro. de, este, de, la de aplicar la forma. Mm. Así que esto también lo estamos planteando judicialmente, eh... No porque vayamos a tener un resultado inmediato, pero eh, porque inclusive eh, se ha institucionalizado y el sistema político, eh, yo tuve la, gracias a usted y a, a muchos comunicadores, la posibilidad de estar en ayer, hoy, y tengo compromisos hasta el fin de semana, en casi todos los medios. Eh, y desgraciadamente no vi a políticos de cualquier otro sector eh, debatiendo esto. Uh -huh. eh, y, ni la CGT tampoco. No, mucho menos. Es decir, pero le digo sinceramente, es algo que me, alarga, me, me, me alarma muchísimo, porque es un tema sustancial, es un tema que está afectando a 8 millones de argentinos, porque no solo a los millones 7.200.000 jubilados y pensionados, eh, sino también al millón de pensiones no contributivas de las personas con discapacidad, que sabemos reajusta por la misma metodología, claro. porque son el equivalente al 70% de las jubilaciones mínimas, que hoy están percibiendo esas personas mil pesos de haber. Eugenio, este, yo creo que hemos hablado con usted y con, también con, con Adrián. Este, el hecho que se haya sistematizado tanto el pago del bono, hay un principio, usted me corrige, creo, en lo legal, que es usos y costumbres, y se puede aducir que ya de lo que sufran, hace un año que está el bono presente, debería incorporarse ya en el en el haber no es cierto este hay hay reclamos sin lugar esto. a dudas sin lugar a dudas y esto se da en el derecho laboral permanentemente claro. con una jurisprudencia con doctrina y una jurisprudencia muy pacífica al respecto uh -huh. eh, que bueno para los oyentes aquel que está que trabaja en la actividad privada y recibe en forma constante una suma extra no remunerativa, uh -huh. eh, si hace una demanda laboral uh -huh. o si requiere una indemnización por despido y demás, va a exigir y va a obtener una sentencia a su favor que se tome esa, eh, esa parte no remunerativa como parte integrante del haber uh -huh. y sobre eso se le va a tener que calcular eh, la indemnización, se le va a tener que calcular eh, el aguinaldo el despido, los aguinaldos, etcétera, etcétera. Eh, acá pasa exactamente lo mismo. Eh, lo que pasa es que por eso, inclusive hay varios medios que han titulado uh -huh. esto que venimos diciendo... Eh, que, bueno, es un, un, un nuevo descubrimiento argentino, ¿no? Es decir, este, que el Estado le pague a 8 millones de, de, de argentinos en negro. Uh -huh. En negro. Ahora, reconfirma esto, por otra parte, dos cosas. Primero, que con el sector de los más frágiles, adultos mayores y personas con discapacidad, es sobre el sector que se está haciendo el ajuste de la economía. Uh -huh. Eh, y esto es muy a tener en cuenta, porque obviamente por mandato del holograma presidencial y, y de la vicepresidente, que por otra parte no tiene los padecimientos de los jubilados, a pesar de ser una pensionada de privilegio, digo, no tiene problema porque, fíjese, eh, el, este reajuste del 21% para ella van a ser algo así como 2 millones de pesos, ¿cierto? Mm -hmm sobre los 10 que está percibiendo. Eh, pero sobre ese mandato, eh, la perversidad del de, de señor Massa, del señor Rubist, del señor Tombolini, eh, que son ejecutores de esto, lo único que muestran como ahorro del Estado argentino a los organismos multilaterales de crédito es el ahorro que se está haciendo en la seguridad social. Y a mí me llama la atención por eso el, lo silente del sistema político, porque cuando uno eh, ve los programas, inclusive los economistas y demás, hablan del problema del dólar, del problema de las reservas de, del Banco del banco Central, este sin embargo, uh -huh. este es el tema central sobre el cual se está haciendo el ajuste, que se está haciendo el ajuste a partir del sacrificio, la pérdida de calidad de vida y la vida misma de estos sectores, ¿no? Uh -huh. no, no es gratuito, bueno. no se habla. Así que esperemos que, que sirva todo esto uh -huh. para, para ponerlo en superficie, ¿no? Es decir, esto cuente, cuesta vidas, y las responsabilidades de los actores que acabo de, de mencionar pues, eh, tienen que ser tenidas en cuenta. No, no podemos seguir eh, obviando Bien. las responsabilidades de aquellos Bien. que generan estos padecimientos sociales. Eugenio, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros y ya vamos con el dato de mañana también. Eh, la próxima semana vamos a hacer los números finos de justamente estos atrasos en términos reales que tiene la jubilación. Y gracias por habernos acompañado, Eugenio. ¿eh? Gracias a usted, Mario. Ha sido un placer como siempre. Bueno, muy gracias. Gracias. Ahí, Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Vamos a...